Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog y especialmente quiero darle un saludo especial a los suscriptores. <ríe> Mire, hay una pregunta que quiero hacerles, ¿quién debe hacer una psicoterapia? Quiero responder brevemente y rápidamente y de una forma concisa a esta pregunta. Debe hacer una psicoterapia aquellas personas que tienen patologías graves, traumas graves. Aquellas personas que han notado que sus problemas, los problemas que tienen, exceden en mucho a los problemas normales de la vida. Las personas que tienen un yo asediado. Las personas que tienen eh, dificultades y problemas serios, en su vida cotidiana y las diferentes facetas de su vida. Las conductas antisociales, las adicciones, los ataques graves al cuerpo, las personas que han tenido una adolescencia muy traumática, las fobias graves, los problemas con el cuerpo, como les he dicho, entre ellos la anoresia, la bulimia, las depresiones graves, etcétera. Bien. En primer lugar, eh, hay que tener una actitud adecuada para hacer una terapia. ¿Qué es una actitud adecuada? Una actitud que quiera poner fin al sufrimiento que uno está sintiendo. Generalmente, las personas que deben hacer una terapia son personas que tienen patología, o bien que son graves en ese momento de su vida o bien que llevan ya sufriendo mucho tiempo y que el sufrimiento está cronificado, cronificado. Este tipo de personas deben rápidamente buscar un terapeuta, un terapeuta que esté titulado y que tenga titulación por una universidad y que esté colegiado, un, un psicólogo colegiado, tiene que tener título a la fuerza. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales exigen para colegiarse el título. Por tanto, busquen un buen terapeuta, no un cantamañana de los que hay por la por las redes sociales. Muchos que muchos de ellos ni tienen título ni tienen nada. Sino simplemente eh, aparentan saber muchas veces lo que no sabe. Y son simplemente, pues eso, que seducen con su Palabrita, pero luego no tienen conocimiento, ni formación, ni experiencia suficiente para abordar ningún tipo de patología. Por tanto, ojo con lo que ustedes eligen. Luego, además, mire, las patologías graves son, hay dos patologías muy graves, que son la psicosis y los trastornos borderline. Dentro de la psicosis, que son los trastornos más graves, la psicosis se caracteriza porque uno crea en la mente una realidad paralela a la realidad auténtica. Por ejemplo, una persona que tiene delirios y alucinaciones pues está creando una realidad que es diferente a la realidad normal por la que nos movemos en la vida y que se rige por eso. Por ejemplo, puede ir por la calle y creer que le persigue, o puede ir por la calle y si alguien le mira... ...pensar que le está diciendo todas las cosas más graves del mundo... ...eso es crear una realidad eh, una realidad paralela a la realidad, como digo, normal. Eh, luego, además, eh, las personas también que tienen depresiones graves... ...depresiones graves, el, sen el sentido de soledad, de tristeza, de vacío, de sinsentido... ...eso son síntomas de una depresión grave las personas que tengan, este o, o que tienen también deseos de suicidarse, este tipo de personas que están dentro de este sufrimiento, que llamamos bajo el paradigma de la depresión, deben buscar rápidamente una terapia, una terapia que les ayude a salir de ese pozo en el que están metidos. Luego, además, tenemos también, tenemos también las neurosis, la, bueno, los trastornos, borderline, los trastornos borderline, que son también muy graves, eh, se caracterizan porque el yo está asediado por un montón de problemas, de conflictos, de ansiedades, de angustias, de dudas, de, de, de agresión, de violencia, de soledad, de temores y el yo ya no funciona. ¿Qué es el yo? El yo es aquello que nos rige en la vida. Es el timón de nuestra vida, es la capacidad de pensar, de ver las cosas, de comparar las cosas, de decidir, de, de sopesar, de ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos interesa, lo que no nos interesa, de tomar decisiones. Todo eso puede estar tan asediado que la persona ya no tiene brújula en su vida. Debe elegir una terapia rápidamente. Luego, además, tenemos... Eh, Dentro de, la, de las, de las eh, hay también, eh, además de, las, de los trastornos psicóticos y los trastornos, las neurosis. La neurosis, hay tres tipos fundamentales de neurosis, que son la fobia. La fobia se caracteriza, la fobia es un, es un, es un trastorno grave, la fobia se caracteriza por lo que le voy a decir, el mecanismo de la fobia que fue descubierto por Freud se caracteriza por lo siguiente. Hay, se proyecta en un objeto externo algo interno. Se, des, se desplaza y proyecta algo que está dentro de nosotros y que nosotros ponemos en un objeto externo y ese objeto externo se convierte en un objeto muy temeroso. Un ascensor puede ser muy temeroso. ¿Por qué? No porque el ascensor sea temeroso en sí, sino porque el ascensor es símbolo de algo, simboliza algo simboliza, por ejemplo, un temor a, a estar encerrado, a estar, por ejemplo, desprovisto de protección, a estar bajo bajo algo que a uno le domina, la, por ejemplo, el miedo a que la, el ascensor se caiga, el miedo a que, etcétera. Pero esto eh, uno pro, puede proyectar en el ascensor un montón de temores que están dentro de uno. O el miedo a las plazas públicas, a los lugares públicos que pueden ser símbolos de soledad, de tristeza. De, ...de abatimiento, de inferioridad, de ataque a los demás, de agresión, de violencia, etcétera Y por tanto, pueden ser también lugares muy temerosos. Eh, eh, luego, además, eh, también hay personas que dentro de la neurosis también está, por ejemplo, la neurosis obsesiva... Eh, hay otro vídeo que pronto escucharán ustedes que trata sobre un síntoma obsesivo, la explicación y sentido de un síntoma obsesivo, ya lo verán ustedes, y ahí verán ustedes un síntoma obsesivo grave eh, que puede arruinar la vida de una persona. Por tanto, aquellas personas que tienen obsesiones muy graves de lo que sea y que no se las pueden quitar encima, también son personas muy aptas para hacer pronto y rápido una terapia. Luego están las personas que tienen dificultades para amar, que tienen dificultades de, de género, eh, rivalidades con los hombres, mujeres, todo este tipo de problemas de género graves, eh, que tienen que ver más con la histeria, también pueden eh, arruinar la vida de una persona. Bien, luego, eh, aparte de estas patologías clásicas, porque la psicosis, la neurosis, los, los trastornos por delante, son las tres patologías, digamos, que son como paradigmas que encierran que en su contenido en su contenido y en sus diferentes digamos eh, elementos pues son patología grave esos tres esos tres tipos de patologías pero luego hay otras muchas cosas mire les diré por ejemplo las adiciones las adiciones las adicciones son patologías también graves. Por ejemplo, adicciones que pueden tener con la drogadicción, con el juego, con la ludopatía, con el móvil, con el sexo, con el trabajo. Todas las adicciones tienen la, el denominador común de que, de que anulan la voluntad de esa persona y ya no tienen voluntad para hacer lo que ellos deberían hacer. Son presa de esa... ...de esa patología que les lleva, que les conduce, que les empuja... ...que no les deja pensar, ni elegir, ni decidir, ni nada... ...sino que son simplemente arrastrados por esa fuerza. Estas personas también debe, eh, deben buscar rápidamente una tricoterapia. Pongo por ejemplo el móvil. Hay personas que actualmente tienen una adicción patológica muy enfermiza al móvil... Que no pueden, no pueden estar sin el móvil ni un segundo, que arruina su vida, que arruina su vida, su trabajo, la relación con su familia, con sus hijos o con, con sus compañeros. Son personas que, eh, ...que se ven muy angustiados y con mucha ansiedad... ...cuando no tienen el móvil ahí en la mano... ...y lo están mirando continuamente... ...aunque sea, y algunos se despiertan... ...muchas veces a medianoche y tienen que mirar el móvil... O ...de madrugada... ...o no pueden dormir si están alta, altas horas de la noche mirando el móvil... Estos son patologías graves... ...porque, como digo, anulan la voluntad del ser humano. Luego también tenemos los problemas que tienen que ver con el cuerpo toda la anoresia, toda la bulimia, eh, todo aquello que hace que estemos profundamente obsesionados por nuestro cuerpo, o bien eh, por motivos de belleza o bien por motivos de, de consumir sustancias que hagan que nuestro cuerpo esté más musculado y más perfecto, eh, y, que, y que generalmente este tipo de excesos indican que la persona tiene una, auto, una autoestima muy baja y que acude a esas cosas para elevar su autoestima, pero de una forma destructiva. Hay una forma normal, normal, buena, de cultivar nuestro cuerpo, pero no hasta esos límites tan exagerados que hacen que destruyamos nuestra vida. Luego, además de estas cosas, eh, tenemos hay personas que, eh, por así decirlo, mm, han tenido una adolescencia muy grave. Las personas que han tenido una adolescencia muy grave, es decir, de los 12 hasta los 18 años, eh, estas personas, eso deja una huella muy grande y normalmente de adultos suelen tener problemas graves. Por tanto, ojo a aquellas personas que han tenido una adolescencia muy grave. Eh, Estén atentos porque esas personas luego normalmente va a haber un, una, una patología posterior porque no han podido realmente encontrar una solución a esos problemas si no han hecho ninguna terapia. Luego hay personas que tiene el inconsciente muy cargado, muy cargado de temores, muy cargado de ansiedad, muy cargado de angustia, muy cargado de violencia, muy cargado de dudas, muy cargado de... de ...de una especie de agitación... Eh, ...de nerviosismo, de ansiedad que no les deja vivir. Cuando el inconsciente, esa, esa especie de túnel de nuestra vida... ...esa especie de trastero donde lo metemos todo... ...esa especie de lugar oscuro, está muy cargado. Eso retorna y aparece en montones de situaciones de nuestra vida... ...y la arruinan porque la fuerza de ese inconsciente es muy grande. Por tanto, ojo al inconsciente, muy cargado. Y luego... Bueno, eh, problemas, como digo, de nuestro tiempo, del tiempo-momento actual, suelen ser depresiones graves, vacíos, sin sentido, suelen ser también problemas de una agitación y un nerviosismo que hace que la persona no se pueda concentrar, ni atender, ni dialogar, porque llevamos una vida muy agitada, muy rápida, con mucho estrés, con mucho nerviosismo, todo esto... Todo esto, si además de esas circunstancias externas, eso conecta con una patología interna, pues eso es muy, muy eh, arrasador, arrasa con nosotros y no nos deja vivir. Todo esto, señores... Eh, ...que implica un sufrimiento grave... ...no se puede hacer una psicoterapia... ...si no hay sufrimiento... ...es porque el sufrimiento, nadie, ...nadie va a un médico... ...si no tiene algún problema... ...uno no va al especialista del estómago... ...y le dice... ...vengo aquí porque no tengo nada... ¿no? ...pues bueno... ...el sufrimiento... ...cuando hay sufrimiento... ...continuado... ...e importante... ...o aunque no sea continuado... ...es muy grave en momentos concretos... ...y puede arruinarnos la vida... ...porque es muy impulsivo... Estos son circunstancias claras y eh, nuestra personalidad tiene algo que debemos, ese sufrimiento nos debe hacer buscar una psicoterapia pronto. No, no, no arruinen su vida, no dejen su vida en manos de las patologías, del sufrimiento cronificado, del exceso de angustia, de ansiedad, de vacío depresivo etcétera busquen ustedes una solución porque de esto depende esa felicidad normal buena agradable que podemos tener en la vida no hablo de estar en el séptimo cielo ni en el lo más hondo del infierno pero sí hablo de un sufrimiento real auténtico que arruina nuestra vida y no nos deja vivir con una relativa felicidad busquen ustedes pronto eh, eh, también les digo aprovechando esto yo he ofrecido les he ofrecido a ustedes terapias eh, presenciales y terapias eh, eh, <coughs> y terapias a través de internet y de hecho eh, hago terapias desde de hace ya mucho tiempo a través de internet y presencial bueno si alguno de ustedes creen que yo les puedo servir para hacer una terapia sea más larga o más breve, pues eh, pónganse en contacto conmigo y hablaremos de esto tranquilamente y decidiremos qué hacer. O a veces eh, simplemente eh, eh, podemos hacer una, unas sesiones, unas sesiones pocas para ver si usted eh, para tomar la decisión de si hacer una terapia más larga o no eso también es conveniente muchas veces y a lo mejor no puedes decidir, decidir de pronto si hacer una terapia un poquito más larga o no pero sí hacer unas sesiones que pueden ser tres cuatro para decidir a ver hasta qué punto el problema que tengo merece, abord, merece que lo abordemos con una psicología. eso también eh, yo puedo ayudar a alguno de ustedes a tomar esa decisión bueno pues nada agradecido por su escucha ...presten mucha atención a lo que les he dicho... ...no lo echen en saco roto... ...porque de esto depende su felicidad... ...su dicha, su vida... ...no arruinen su vida... ...con una patología, con un sufrimiento... ...que no pueden eliminar ustedes solos... ...no sean arrogantes... ...no sean omnipotentes... ...déjense ayudar... ...porque dejarse ayudar es un signo de... ...salud mental... ...por lo menos de la suficiente salud mental como para poder uno tomar decisiones y no seguir uno eternamente con los problemas. Gracias y hasta otro día.